Luego de la denuncia realizada por la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela del Rancho en el municipio de Salcedo, que presenta dificultades de construcción, el director del Distrito Educativo 0702, Luis López, aseguró que le están dando seguimiento para que este centro educativo pueda ser terminado lo antes posible. Como, como ellos lo saben, estamos haciendo los trámites. Hoy precisamente estamos saliendo a Santo Domingo para eh, ir a, a, a ver cómo van esos procesos y otros, eh, otras situaciones que hay en, en el distrito, pero que están en vía de solución. Sí, eh, hay una situación legal con el ingeniero, está en el, eso está en el departamento legal. Hoy también estaremos... Eh, visitando al encargado de la de infraestructura escolar para ver en qué en qué situación eh, se encuentra esta este centro en la parte legal claro que sí desde el primer día eh, la, eh, tenemos un año en, en el cargo al tercer día de estar en el cargo nosotros fuimos hasta, hasta santo domingo como estaremos haciendo hoy para para hacer las, las tramitaciones eh, de esa diligencia eh, tenemos el liceo, Salcedo Liceo de la Caoba, prácticamente concluido. Y nos queda este que está en una situación legal, como usted comprenderá, los procesos legales son un poco más complicados, pero vamos a, a buscar, eh, a seguir buscando la solución. En cámara, Yuray de Jesús, NTN, Robinson Polanco.